Ahora sí, comentame, ¿qué está pasando? Mirá, estamos buscando una línea mientras yo traigo un pescado. Estamos haciendo trolling. Estamos Oye. haciendo modalidad trolling, ¿no? Exactamente. Este, este comió un poquitito. ¿A cuánto sí, estabas más o menos? 150 metros, lo vi muy bien el pique. Mirá, mirá, mirá. mira, <risa> Triplete, mira, Triplete, mira, eh. mira, mira, mira, que triplete, mira, Mirá. Fijate, eh. mirá. A la una. A uh, la A la dos. Oh, a la dos. Ya la, venga, sí. mira eh. Pará, pará, pará No, no, no, que pará? Vos no parís nada, vos no nada, la caña que aguanta o no aguanta Vamos, aguanta o no aguanta ¡Eh! Ya, eh. <risas> Triplete, eh. Triplete no más, y modalidad trolling, ¿no? <risas> bueno, ¿Qué decía está, Jorge, está, la eh? línea, está la línea Mira acá está la línea eh, la Acá la mano eh. Ahí está, Ahí está. Él corta la línea y yo saco de a tres, ¿viste? Yeah. Parejo el de la punta. Y Tuvo por relaciones dos veces tiene cinco hijos. Y a esto vinimos: a buscar esto. Hago? Y yo esto, ¿ves? Y terminamos con eso.